Arriba, hey, ¿qué tal? Sergio. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿La has comido, hijo? Ya, ya he comido tío. ¿Qué, has comido, ¿Qué no? tal? Tío? Una sopita, un changuis y piña. ¿Sopita y changuis? Un changuis? Y changuis. Sí. changuis. ¿Qué tal, tío? Pues bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? A ver, que yo coloque esto un poquito para arriba. ¿Así estamos bien? Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿La sopita de qué? De ave. ¿De ave? ¿De pollo, no? O de pollo. No, no. Pues el dibujo es el mismo, ¿vale? Pero en el paquete pone un ave y el otro pollo que hemos escogido la de ave. Vale, una una sopita de estas pre precalentadas, pre ¿sí eso, pre sí, qué? ¿De sí, sí, eso te gusta, tío. ¿Tan buenas? Sí. Son fáciles de hacer no, no y vale. ¿Nada cuando mi hermano estaba estudiando allí? Ah, no, pero no, no, Porque pero, no, pero no, no, son fáciles. No, tío, me ah, no. no, yo digo las típicas de sobre de. No se te escucha. ¿No? ¿No se oye? Ahora, ahora te escucho, ¿Sí? ahora te escucho, ahora te escucho. ¿Quito, quito la música, la pongo más bajita o qué? No. Yo es que mi tono de voz es un poco susurra, susurrante, ¿no? No sé si yo te sí, me chilla. Y, y mi tono de voz es... Eh... Saulo, estamos... Por... Estamos un poquito desanimados, chicos. Sí, tío. Pero bueno, unos días, tío, hay que Ey, ¿tí ver... Ey, se a través de tu pantalla, ¿cómo es posible eso? Déjalo, déjalo. Sí. Qué maldad. ¿Has <risa> probado los bots o no? ¿Has probado, has escrito algo en el chat o no? Me cuesta ahí un bot, tío tú No, eres no, un Claro, tú eres... A oh. ti te he nombrado yo, ¿cómo se llama? Coordinador, ¿no? Coordinador, ¿o cómo, sí. ¿cómo, cómo se llama eso? Eh, moderador, ¿Moderador? nada, he viendo... ¿No ¿Sabes que hay bots, sí. tío? No moderas nada, ¿eh? No, ¿Qué quieres que haga Si estamos empezando, si esto yo no sé ni lo que es Estoy viendo que hay un montón de gente que no gente dónde? ¿En el chat está José solo? Sí, en el chat, sí, pero en el chat no ¿Tú? se ve la gente que está... Ah. En... Y hay usuarios que supongo que serán de clase, ¿no? Hay una app, y 85 Amigo de José. José. ¿Y qué? Un sí, no no ¿Cómo llevas los 15, estudios, 85? tío? Bueno, ahí vamos. ¿Tenía el examen cuando me dijiste? miércoles que viene? Miércoles y viernes. Miércoles que viene y viernes. ¿Derecho qué? ¿Ropano? <risa> ¿Derecho romano? No, ciencia política Ciencia y, política eh, Sí Y el otro es Algo de mercantil Mercantil Derecho mercantil, ¿no? Sí, pero no es mercantil Sí, contrato y cosas así Puf, Apasionante <risa> Apasionante, apasionante Apasionante, tío En fin, por eso es lo que nos vale en la vida Estas cosas Hombre, mercantil 1 y mercantil 2 están interesantes después la otra no sabría decir Bueno, ya me asesorarás tú Cuando te sacas la carrera La más interesante son, bueno Las más interesante son derechos civil Derecho civil, eh. ¿no? Es lo que más mueve a la gente mm -hmm. Y el penal es lo más así De eso sí, Tiene sí. más chicha el Penal tiene más chicha mm -hmm. Bueno, pues es que estabais practicando. Anda, mira, una bueno, americana, no, Kimura, sentado desde guardia sentada. Kimura, de guardia. Cuando postura el rival está en mi guardia, postura yo subo con él, aprovecho el timing y subo y me siento y tiro Kimura, una inversión. Desde guardia ah, frente. vale, vale, vale. hoy he estado y por lo menos. Bueno, eso es de ayer. ¿verdad? Esto es del martes. El último día que hemos podido, sí. joder. 14 días. Pues sí, 14 días. Y ya me empieza... Este ojo me empieza ya a hacer así. Ya. Ahora tenéis que ir a la playa a correr. ¿A la playa? Y está tan nublado. <risa> me han dado lluvia. ¿Qué playa ya? ni playa ya? <risa> ¿Han decidido...? No. Ah, ah. Se ha, se ha confabulado todo para que coincida, para que nadie salga a la calle. Sí. Y nada. Bueno, hoy he visto el telediario y la gente quejándose porque en el centro, como está todo cerrado, o sea, pero la gente dando vueltas allí, como los locos, en el centro. Que quieren aseos públicos, baños, que pongan ahí algo para que vayan a la... <risa> ¿Sabes la gente? Métate en casa. <risa> Se va se da se, dando vueltas en el centro Con todo cerrado, pero dando vueltas La gente paseando, se van allí a andar Pero un montón de gente ¿eh? es que, Sí, sí, es que Tío, de verdad, poco nos pasa ¿eh? Poco nos pasa ¿Ya tiene el PC nuevo? Bien, bien ¿Con videocámara? ¿O sin cámara? ¿José? Bien. apuntas al stream? El viernes así que tengo vicio, el viernes así que tengo vicio, vicio de qué, no sé, estás jugando Sin cámara entonces no va a poder hacer un zoom con nosotros Ay. ¿Cómo que sin cámara, micrófono, ni adaptador? Ah, que es una torre, no un portátil, ¿no? Sí, supongo, Será una torre los no todos los portales tienen cámara, pero vaya la mayoría. Y a ver si como he tocado algo y no veo la clase. Pero al Cyberpunk no le va a nadie, José. Bueno, sí, los ordenadores tochos tiran Ciberpunk, ¿eh? el mío lo corre, pero como pongo BS para grabarlo ya. Eso ya no. no. Es posible Pero sí, sí, sí tira. Sí, la tarjeta <ríe> gráfica tiene que ser ayuda, porque si no. Yo es que me quedo corto con. Ah, escribe recursos, Sergi. Eh, setup, Setup creo que era, no, eh, no, con, el, con la exclamación, vamos. Ahora, ¿ahora es con la exclamación. Bueno, sí, me dijiste que era, tenía que ser así en Twitch con la exclamación, pues le he puesto exclamación a todo. Bueno, setup. Era setup. Setup tiene escrito, no A ver si sale. No lo he probado, ¿eh? pero vaya. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está mi máquina. ¿Sus micros... Sus micros chinos? Mi micro no es chino. Es un show de Intel ¿Cómo va a ser chino? Lo, que Lo chino montaste, la placa, ¿no? La placa sí, la placa es una Juana de esas. Tú la montaste, ¿no? Yo la montaste es portátil Guay, guay Mira, he metido hasta Steadicam de Carlos <risa> Algunas veces se graba con Steadicam Digi mismo, alguna vez, ¿Alguna vez? <risa> <risa> y <gracias>. Muy bien, muy <risa> bien eso está, guay, eso está bueno, mm. está bueno. bien, está bien. Y oye, ya mismo cumplimos la media, ya mismo... Si nos todo... falta un est... Aparte de esto, un stream más, y ya está. Y Sansía... Si ¿Todo va bien? ¿Eh? Ya esperaremos cuando volvamos a las clases, pues podremos grabar algo. porque hace. Pero es verdad que tenemos que hacer un... No sé, veremos vídeo de YouTube, veremos un pride o alguna lucha. Eh, el viernes, ¿no? Sí. Y ya terminó, porque nos falta uno, y clases no hay. Grabadas, así que. o lo vemos otra vez repetida o hacemos algo ¿Eh? hacemos por parsec algún street fighter ¿no? o qué? Tío, ¿De del antiguo, que, del antiguo, que seguro que tira ¿Eh? algún street fighter del antiguo nos conectamos ahí por parsec o al doble dragón tío el dragón, qué bueno. ¿No? No, no he gastado yo dinero en el doble dragón. Los cabezazos, eh. Qué bueno. Bueno, pues la clase el le el queda. Momento, le quedan dos minutos y medio. Empieza el específico. No, o sea que es de levantada o sea que tú ah vale tú prefieres ah vale ah vale vale vale perfecto ya está nada llega a decir si no prefieres no preferís tirar como si fuera mi Loki, pero en verdad es solo para invertir como le estaba cogiendo el cuello digo a lo mejor porque no de ahí se puede hacer de todo ahí sí. depende de cómo reacciona el rival Podemos ir a la espalda, podemos atacar guillotines, podemos atacar kimura sin tener que invertir, podemos buscar triángulos cuando la apoye, en fin, mil cosas. Pero en una clase da lo que da. Hombre, claro, Hay claro. que repetir. Si nos podemos dar mil cosas, no nos acordamos de nada. Claro, no, no. No, no. Hay que repetir, hay que repetir. Hay que repetir porque después, después, intentas recordar las cosas y no te sale. Pero estás como yo, luchando, que parece que, que estoy en otro sitio. Lo que estoy es pensando que tengo que hacer para que no me reviente. Si entrenas no piensas. Bueno, sí, Yo creo que si sí, piensas, ¿no? Esto piensa? coche es como Ajá. una cosa. Mira, esto es un coche, ¿no? Un Tesla que tiene navegador automático, ¿no? Y durante la lucha el coche, o sea, durante el camino conduce solo. Y si se cruza alguien en medio y tal, entonces ya como que tiene que estar el, el piloto delante, ¿no? Para hacer cambios y de estrategia y cosas, ¿no? Pues eso es lo que tú Exacto. piensas, ¿vale? Pero normalmente el coche conduce solo. Claro, tú dices, voy a, empezar, a intentar esto claro, cuando Y se ya de mientras... Es cuando ya tienes que darle la vuelta y... sí, Bueno, ya, esa, ahora esa, me, esa me paro presión, al fin, Vamos Pero a... el coche tiene que conducir solo Sí, sí, sí Yo lo entiendo. Cada lo vez lo entiendo. que te que cambiar la marcha Tienes que estar pensando Pues imagínate Hay que repetir Yo creo que esto va Dos, uno, venga, ponemos el específico Vamos allá. Creo que es esta, a ver, que como no le saco. Ay, perdona, cosa, José, que no te le he leído. Un. Ven, a un, laptop, el portátil. un I5 Intel de décima Sí, pero qué marca. Porque depende de la marca, es mejor o peor. Y eso, aunque, aunque no lo crea. ¿La eh, marca de qué? Del portátil, del laptop bueno, Depende de la marca, ¿no? Tendrá que ser los componentes que tenga, ¿no? La marca, ¿no? Porque la marca no tiene el componentes. Sí, pero tú, sí, puedes, tú puedes No, no Pero que tú te puedes pillar un MSI Y después pillarte un, un HP, ¿vale? Y tener los mismos componentes Lo mismo Y el MSI va a ir por el, el HP Por la manera de montarlo Porque se caliente Te refieres a que se caliente más, ¿no? Y se caliente están los la, la la la placa base están o sea, no los a componentes estar... si la placa base es distinta ya no son los mismos componentes vale. el montaje es distinto ¿eh? los montajes en españa hay una empresa que se llama Montaigne que te hacen unos portátiles pero lo que pasa es que son muy caras pero pero son te hacen el portátil que tú quieras y te lo montas. Y, y, y por lo visto, es uno de los mejores sitios para pillarte un portátil. Si quieres. Y yo siempre recomiendo MSI. MSI, estoy enamorado de MSI. Me parece el, ahora mismo lo mejor que es. Los sí, en este si lo ¿Trabaja que es el... saliendo fuera? Sí, pero para tenerlo en casa un portátil, tío. Prefiero una torre. Sí, hombre, una torre. No, yo qué sé, no, sé, no sabría decirte al final el portátil lo puedes mover en donde quieras pero si no tienes que moverlo hombre, si tienes ahí en tu cuarto te sí. dices, si te sí, ocurre no... un poco, tienes un servidor en tu casa y luego te, te lleva un notebook tío, y accedes a los recursos de tu PC en tu casa, y tampoco necesitas un portátil potente ya, pero, ya, pero eso son cosas tuyas que tú eso sí lo sabes tan eh, eh, eh, eh. Pinchi, de... por favor. Es que estamos todo el rato jugando contigo. Es que no para, yo ya no puedo hacer luchita. Hace, hace salida de caderas perfecta, Cuando estás luchando. ¿no? ¿La gata Cuando estás luchando con ¿no? ella, se pone boca arriba y si le das para un lado, hace salida de cadera perfecta. ¿no? Vale, ahí me preguntaste si no podía ir a la espalda de Dai, ¿no, José? Si tenemos media guardia, sí. Si no hay media guardia, está difícil. Hombre, yo, exacto, yo en la última clase. Puedes buscar la media guardia, claro obviamente. Lo busco, exacto, pero la tienes que claro. buscar. No puedes atacar a la espalda directamente estando en su guardia. No da. Yo a. A Rafa estaba todo el rato intentándolo. Cuando hicimos específico. lo que intentaba era yo me cogía a su cintura y diría que se volviera para atrás y en ese momento intentar coger la media guardia y pero no, me salía. no me salía. Y ya poder ir a la espalda, pero no me salía. Ay, ay, qué buena levantada. Qué buena recuperación, y sí, ahí, ahí guardia cerrada, tiene que ser dura. Eh, dura Ahí, qué bueno, eh. Ah, Son ahí. Ya... Es que la guardia tiene que ser dura, dura, y Cuanto más aprieten los mulos, mejor. Sobre todo en cinturón blanco y en azul. Sí. Normal, si todavía no hemos hecho nada de abriguardia contigo. Álvaro, bueno, es normal. Es normal. De todas formas, aunque la hagas, cuesta. Se pone duro Pero bueno, está está levantado súper bien, ¿eh? Te levantado súper bien. Eso es lo que hay que hacer, levantarse. Controlar los brazos y levantarse. Y ya... Eso es lo mejor. Si te ha así natural, perfecto, digo. Qué medio trabajo hecho. O oh, pegarle la cadera al suelo e intentar irte para acá. O levantar. Pero tío, la, eh, la, la, la de, el abrir la guardia con poniéndole la cadera yo creo que es más viable eh, y saliendo para atrás la de la de la rodilla, eh, es con kimono, Siempre la intento hacer sin kimono y es muy difícil hacerla sin kimono. A ver, sin kimono creo que mucho, sin kimono creo que la decisión más acertada siempre va a ser intentar levantar. Depende, depende. Con las dos manos en cadera echando el culo para atrás puede abrir igual, no necesita la vuelta. Sí, sí, sí, sí no, pero no estoy diciendo que no se pueda. Estoy diciendo que para mí o en mi forma de ver siempre... Y tampoco hay que obsesionarse en abrir guardia, ya abrirá. Si quiere hacer algo, vaya, ¿no? tendrá que abrir guardia, que sea, ¿no? También en grappling, ¿vale? <risa> hablamos del deporte, bueno, en defensa personal no va a abrir. <risa> no. no. Ya, vamos a que le pegue en la cara en ah, en defensa personal, el de abajo lo que le interesa es abrazarte a ti. Bueno, no le pegues, ah, para mí no te pegues. Distancia. Tener <ríe> la, de in de in la in cabeza ahí metida en el pecho, porque como bueno, la tengas afuera. 15 minutos de específico así, ¿o no? Es poco, ¿no? Pensaba que era más. Lo vemos dos veces, entonces. venga, a ver lo que me gusta, Chao. Me gusta. Uh -huh. No, todavía no he terminado, va por la mitad. No, falta ocho minutos. Nos vemos dos veces. No, Carlos está fuerte, Carlos. Ahí, no olvidéis darle a seguir, que nos ayudaréis mucho. Sergio, todos los que están en el chat nos siguen. A quién le habla? A quien sea, a quien sea a quien sea, al random que se haya podido meter un minuto. Mira, tengo la lengua varilla, tío. Yo no digo los colores de la cámara, tío. La lengua naranja. No Yo, digo los salgo, ¿Eh? salgo muy amarillo en el stream y en el zoom. Salgo. <risa> <risa> poquito. no, no, una cámara en condiciones ¿no? donde se puede me va a dar un ojo a mi no, pero por qué en el stream se me ve tan apagado será por transmitir de... porque en el zoom se me ve mejor mira, tú me ves en el zoom y verme en el stream te miro en el zoom y yo, a, eso. a ver, pero yo que estoy blanco en el Zoom. Sí, fantasma, ya. chaval. Ya, ya. ¿Eh? Parece que voy de gris en vez de azul. ¿Oye, ¿Qué pasa? ¿Ha cerrado? No me digas. ah sí, se ha ido a tomar por culo, ¿verdad? La cámara. ¿Y qué? La cámara, el stream. Ah, tu cámara, sí. ¿No? No, no, el stream no, el stream sí, están ahí por el este eh, me dice a Rafa que soy un suavor, cuando me pongo de bajo, ah, hola, con las sí. manos abiertas. Se había ido, tío. Rafa no está en el chat, ¿no? No se ha podido conectar. ¿Quién? Rafa. Están con la mujer y los niños, hombre. Si yo no estuviera divorciado, iba a poder estar haciendo esto. <risa> ¿Qué va? Eso es quitarle amor a ellas. Eso no lo permite. Oh. Eh, no, no, no, no se tiene aficiones, ¿no? ¿no? Eh ¿Las no se tienen, puede tener una afición. ¿no? Luego ¿Eh? ya verás. Aficiones si te dan dinero. Aficiones <risa> si te dan dinero. Si te dan dinero, están si no, no Ahí te cagas Uy a ver si ganamos suficiente en poco tiempo para poder tener una vida contemplativa se vaya el virus de una fucking vez tío que hagan hospitales que nos pongamos malos todo y no se muera nadie está tío y el, y el otro día estaba oyendo yo esto de en un programa de del de doctor Camacho un tío de pintaza que decía que ha habido un incremento de contagios desde el inicio de la vacunación eh, de 250% Sí, es porque esta, esta variante es más contagiosa A la estirpe no A la cepa a... sí, pero que dado la casualidad él dice que él te está diciendo datos y que el dato es que justamente en el momento en que se han empezado a vacunar la gente, en el momento es que, porque, que ha subido la curva de contagio eso es lo que dicen los datos? Que él no dice que tenga una relación ¿no? o sea que una correlación no es una casualidad ¿no? o sea no es casual no tiene por qué ser casual ¿no? correlación no es casual ah, estamos en la fecha pero bueno son las fechas la el año pasado exacto en, en estas fechas a lo mejor es estacionaria a lo mejor no, eso es estacionario los... ya esto, esto sigue, vaya. yo creo que va a o ser que... la gripe normal la entonces que en vez, en vez de tenerla en invierno, la tenemos bueno, la tenemos en invierno, pero en vez de tenerla en finales de otoño y in... principios de invierno, la tenemos a finales de invierno, ¿De principios de primavera hombre, hasta que haya inmunidad de grupo volver a eso será estacionario igual que la gripe, lo que pasa es que cambiará una gripe por esta y ¿Este será esta la que manda pero vaya que pillarla lo pillaremos todos. Y hemos tenido un año para hacer hospitales y UCI, pero pasa que como no es rentable, pues ya está. Me voy a encerrarnos a todos, ¿eh? le pedimos dinero a Europa. Lo encerramos yo a todos. Que ¿eh? Y nada, lo que que que sea sé. lo que Dios quiera. Yo tiene que respiradores, yo que no se hacían aquí impresos por 3D, no, eso no. Esos no, pues no sirven. Yo que sé, yo que sé. Está la cosa rarísima para cosas rarísimas, sí. lo que hay que cuidarse y hacer deporte ¿no? y estar sano, deporte está prohibido, no se puede hacer deporte prohibido. y comer, bien. siempre pagamos los mismos, deporte no, yo creo que me he resfriado, vaya, deporte. con este cambio de tiempo, cabida. yo he estado, llevo desde enero pasado, eh, prácticamente en la calle, pues no me he resfriado todavía, bien, bien eso ¿verdad? es que, está, que ¿verdad? tiene ¿verdad? el sistema ¿verdad? inmunológico el pasado, tío lo veo mañana lo pillo y me muero pero ya. desde hoy nada, tío, lo mismo hasta la sauna, ¿sabes? lo mismo hasta por la sauna yo es que como he estado yo creo que por el estado de también se me han bajado un poco las defensas y, y estoy yo ahí moqueando mucho Vaya, bien, sí, respiro. sí respirando Ahí Álvaro, ahí es ¿eh? la rodillita Olé. arriba es lo que te falla Ahora, ahora tienes que haber levantado la rodilla. Para que él no vuelva a cerrar porque Si no vuelve a cerrar guarda igual Ahí, ahí Pon una rodillita en medio. Ahí voló Y se acabó Recuperamos ¿Os la vemos otra parece vez, ¿no? Espérate que, que no la he visto, pero mira. ¿Eh? Ah, vale, vale, ya. Os ponemos otra vez. Mira. Que os veáis bien. Muy bien. No sé cuándo. Os veréis otra vez. Rodando. Carlos tiene que hacer. Tiene que hacer la señal. 30 segundos. Veamos, saludamos. No ver culo que tiene el chaval. Lo no miréis. ¿eh? No hay mujeres aquí, ¿no? Como si. Eh? Hacer un... Como si lo hubiese hecho. ¿no? Como, ¿eh? como si sí. hace un. Un only Un only Un only fan. Ver, un only fan, ¿no? no español. Un, ¿no un only fan <risa> Bueno. Hombre, un OnlyFan only que es la nueva moda ¿Para qué? El OnlyFan, que es la nueva moda ¿No sabes el lo pan. que es el OnlyFan? OnlyFan oh, ah. Pues se gana dinero con eso, dicen ¿eh? Sí, sí, sí. sí. pero que, que cosas, esos, cosas. Hay deportistas, hay gente Y también hay mucha por, Pero Mucho. espérate Que a nosotros no lo harán gratis Ahora con los tres nuevos Por meternos cosas ¿Sabes? que Hay tíos tío y tías que ganan una pasta solo enseñando los pies. Los pies, los fetichistas, ¿no? Hay muchos fetichistas ¿Sí? por ahí, ¿no? <risa> los pies, ¿en serio? Tanto inventado, Sergio. Tanto inventado. Ah. Ay. Bueno, Daniela Bloom tiene un Olifán ahí haciendo yoga. No sé quién es Daniela Blum. La que salía en Crónicas Marcianas y hacía Stricties. La rubia. Crónicas Marcianas. Yo me quedé, me quedé en, el de, en, en el otro, en el Mississippi. Me quedé en el Mississippi, tío. Yo Crónicas Mar Marcianas creo que no llega a verlo. ¿No? No. Oh, pues estaba muy Crónica bien. En el Mississippi. ¿Ya, ya, no, ya no hay programas como estos no. Verónica qué Blum. ¿Qué modelo? Daniela Bloom. ¿Daniela? Daniela Bloom. Voy a buscar. ¿Y gana dinero con los pies? ¿Dices? No, ella hace yoga. Yoga. Esa, Ella hace yoga, ¿no? Y gana ella gana mucho hace dinero yoga. haciendo yoga. Exacto. Bueno, no sé cuánto gana. Pero se gana la vida, sí. ¿Se gana la vida haciendo yoga? No, claro. Ya veo yo, ya veo el yoga que hace, ¿no? Ya veo, bien, bien Creo que se te quedando con... ah, vale, no, que están mirando está mirando a la muchacha, a Blum, el yoga Pero que sí, que ya está, el que quiera va a ganar dinero O mejor así que haciendo algo malo, ¿no? No, pues mío, yo yo que la gente se gane la vida como pueda y como Ahora, sin engañar Mientras.. A... Que no engañen y que Entiendo no les no no sea no no perjudicar sí. y que no le perjudiquen a sí mismo más allá de... de lo normal. O sea, me refiero, que no sea nocivo en sí o. Explicarlo, se Pero se no que se introduzcan lo que quieran ¿no? En su cuerpo por trato, <risa> Mientras no sufra la gente mm. La gente tiene que ser feliz Y tiene que buscar la felicidad y... Hoy he visto, tío, una historia Yo sigo una humorista de Granada, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, bueno, te lo digo lo mismo, tío Soy muy malo, tío, por los nombres ¿Martita de Granada puede ser? Sí, la conozco Martista de Granada? Y ha subido una historia de un juego, como lo visto que hay, que es con dos rabos, tío, y tú tienes que darle meneo al rabo hasta que. hasta que eyacule. Y estaban las dos tías ahí muertas de risa dándole a, a los tipos Sí, sí. No. No y después, пс, y después. Y, y después hemos estado escuchando toda nuestra vida diciendo. Dios mío, tío, yo no lo Si consigo el vídeo, lo paso al grupo. Estaban ahí tío ¿sabes? Oye, has ha pasado vídeos al grupo Un montón de vídeos al grupo Sí, de un león, tío <ríe> De un tío que escalaba león, No sé qué así, estaba escalando un edificio Y el dueño tenía, tenía un par de leones Pero lo que es una zampa Y los leones tío, están tío, que la pegar, azampa, ¿no? no hay forma de quitártela Y ya te digo, no lo metes para adentro por los barrotes Pero creo que una mano se la llega a meter a un pie yo es que la gente que tiene animales salvajes Si ya tener gatos Me parece Absurdo, porque son los, los animales Domésticos más salvajes. ¿Qué ahora con los gatos? Hombre, no, coño, es que, que me parecen los animales yo no sé hasta que Igual que los pájaros Ni cómo se consiguen leones Porque vaya Soy alguien la... tiene No sé, tío Un cargo de algún sitio Tendrá conocimiento ah. de que hay dos leones ahí ¿No? Digo yo ¿Pero en España? ¿Quién ¿Es una cosa, Un lagarto que tú los en algún O <risa> una serpiente, tío Pero dos leones ¿Pero es el de aquí de España? No, en México, en México Ah, en México, un tío se, se metió a casa a robar Y el dueño tenía un león Eso dice que estaba robando Se ve a un tío ahí escalando los se asomó a ver a los leones ¿Quién sabe? Sí, pero no, vea qué angustia, y le daban con un palo a los leones Igual que <risa> la gente Con pastos que se consigue Como todo Sí, sí, con pastos se consigue todo, la verdad Pero ah. libraste de la muerte, la muerte Hombre, te puedes librar No, hombre Por ejemplo, a ti te pide un tío la cartera Y se la da, lo mismo, te salva la vida vale, O a, no. te ahorra que te apuñales, por ejemplo ¿no? Si llevas 20 euros en la cartera, que normalmente es lo que llevas, 20 euros, hijo. por 20 euros lo que no te merece la pena. Pues el dinero en esa situación te está salvando la vida. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Digo yo. Eso no te lo discuto. Tienes toda la razón. Yo hablaba más en el concepto. En el concepto de. mejores médicos. No, no, pero en el concepto. En el concepto. En el PIB. En el. Puntualmente ahí. yo creo que sí te puedes salvar la vida Puntualmente Puntualmente, pero vaya O no A lo no te matan o por no. dinero también Claro, se te cae un fajo Un, un saco de billetes <risa> encima en tu casa Y te matan <risa> Ya tendría yo cuidado de ponerlo en el sótano O oh, un lingote de oro ¿no? Se te cae ahí encima de la mesita Y te pega en la cabeza En fin. Mira qué bonita lámpara de. de diez mil pavos que me compraba ahí, perfecta, no sé qué. Ya, pues yo me he comprado un barco, tío. Un barco, te lo juro, tío. Comprado un barco, un barquito, tío, un velero. Oye, pues. Eh, el otro día vi un niño de un chaval que vivía en un barco. Y. A ver, si me toca mucha pasta yo no lo bien en el barco. El barco lo tendré para sacarlo de vez en cuando, en veranito y eso. Sí, pero que tampoco que sale tanto ahí, vivir en un barco. tío, en un barco, tío. No fuera nada. Que, que tampoco, negro, ¿vale? Uno se acostumbra a todo, ya lo sí, sí. sabéis Pero uno que se, que se puede vivir tiempo. en un barco, que se puede vivir en un barco y en verdad lo que estás viviendo es en el puerto. Porque el sí, barco lo que sí, lo, todo lo, todo lo todo hace es lo que utilizas de de puerto a puerto. Como una caravana, que vive una caravana. Exacto. Puedes vivir. Es que hay barcos como caravanas, vaya. y Bueno, es una caravana sale más, un poco más caro, pero sale más barato que una casa. No te creas eh. Depende también. ¿Qué es un plato? ¿A está durmiendo el charco? Por 20.000 mil euros ¿no puedes conseguir un barco bueno. Por 20.000 mil un barco, así. No sé ¿eh? Es que tú, no, tú, pues, tú, es que lo que tú barco, tienes en la cabeza, no un barco tú, tío, no. Por 20.000 mil euros negativo, tío. Una lancha lo, lo mejor no, no, por veinte mil euros, pero una lancha no es un barco. alguna subasta De esas Que no se entera nadie <ríe> Tú sabes Bueno, sí, a lo mejor A lo mejor no, he hablado mucho por hablar. Pero 50.000 euros Bueno, estamos hablando de me tocamos, mucha euros. pasta, ¿eh? Mucha pasta, me compraría un barco Una caravana también, me compraría Sí, muchas cosas <ríe> No solo barco. El... Bueno, si tuviera mucha pasta, no me compraba nada ¿Nada? ¿No? No que okay. el día que tienes un barco un mes te eh, alquilas un barco ya Oye, pero el hecho de si esto es mío yo sé que es una cosa que no, hoy en día no se lleva eso ¿Es ese concepto, ¿no, ese con... no mío lo del otro no, eso <risa> es, es del mío esto ah, no es de mío es de pobre a mí me gusta yo soy de esa, de esa clase de hombres tío. que sea aunque sea poco tío pero que sea tuyo No se oye ha silenciado Zoom o le he dado yo sin querer al teclado es posible que haya que haya silenciado yo el audio yo a ti no te oigo no, no, no no, no ¿Qué no, no que no No, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué habré tocado yo? ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí No, ¿No? ¿Sí? ¿Me escucha? Yo sí ¿Tú a mí no? Yo a ti Ahora sí Ahora sí ah. Ahora sí yeah. eh, Eso, que yo no conduciría un coche pues yo sí lo conduciría, tío. Iría más tranquilo para no matarme ya que soy rico. No voy a dejar que otro conduzca. Ese es el problema, que dejé la seguridad en manos de otras personas. Ese no era es el pensamiento. Seguridad depende primero de uno mismo. Tuve un, un avión no me compraba. Y a mí es que no me gusta los tío. Lo paso regular nomás. Yo he volado no me gusta, tío. Me gusta un lucillo. Yo, pe yo, yo pensaba que iba, iba a darme una impresión, y la verdad es que me motivé. ¿En qué? ¿Qué pensaba? A mí es que, que me iba a dar más miedo porque yo tengo vértigo, y sobre todo vértigo personal, sobre todo cuando veo a gente asomándose, tengo vértigo de inseguridad. Cuando veo a alguien que se, que, que tiene, se puede matar, Yamakashi es, ¿eh? Sí, yo por ejemplo los vídeos de gente haciendo parkour en, en, en los edificios sí. en que se pone la eso no lo puedo ver me da me dan miedo pero miedo ah, terror miedo que, pero, pero no terreno. te mareas no no es un mareo no no sí, sí sí sí sí terror terror sí, sea, no yo yo he estado en casa de un, co, de un colega que vive en un aquí y su, su no, no, no, no, no su terracita, la barandilla, da, está por debajo, te da por debajo de la cadera, ¿vale? Sí. Y cada vez que ellos se asomaban, o estaban de pie, a mí me daba terror, pero terror de que les tenía que pedir que se apartaran un poco porque es que me tenía que poner de cuclillas porque no podía, me daba terror, uh -huh. me pánico, pánico a eso. Yo es que mi padre me castigaba siempre a, a, a, yendo a currar la obra y la obra estaba todo el día en la altura. Sí, sí, sí, pero si es que a mí no me importa colgarme, no, no sé. ni, ni eso y yo he escalado, y he hecho raper y me gusta y todo eso, y veo a la gente escalar y no me da miedo, me da miedo la inseguridad inseguridad inseguridad, que la gente hace locuras, tío, no tienen una fecha por su vida, y se ponen a asomarse en el ente y dicen tío, es que es que, es que por cualquier cosa pierde el equilibrio, se te va la cabeza y te va el cuerpo entero y ya no puedes hacer nada vamos, que no te gustan los vídeos de los rusos, ¿no? No A mí tampoco Pero en cambio me encantan los vídeos de escalada Me lo han atado no, claro. sí. Por ejemplo, los de escalada libre no me gustan ah. es, es un tema de seguridad Claro, claro Te da un poquito de ansiedad, te refieres tú, ¿no? ¿No? Okay. Un poco de ansiedad, ¿no? bueno, Pues sí, sí, sí, sí ansiedad. Ansiedad, ¿No? Si hay ansiedad Si ansiedad se parece... Eso es... Sí, sí, tío, es que uh -huh. me muero, me da, me da yo es que, si tú lo llamas, me da, vale pero yo lo llamo un terror, vale, terror, terror ahora, que este no te lo puedo imaginar vaya que... malagueño que no le gusta el balcón <risa> Sergio es que no te has ido de fiesta, no has ido de viajes de estudio tú, a hoteles. Si no hubiera hecho balcones, eh, No, no fui. Y sí, sí hicieron balcones, pero no, pero de pequeño no, tenía, no le tenía miedo. Le tengo De pequeño a... no es consciente de la mitad de las cosas. Creo que me, me empezó a pasar con a partir de los 23 años, cosas pues así. Pues ya estos días, tú nos vamos ahí tú y yo a una, a una azotea. <ríe> y te voy a colgar por los pies, ¿no? Como un tango y cash. <ríe> ¿Habéis visto la escena? ¿Habéis visto la escena de, de Misión Imposible, esta de Top Cruise que se cuelga en el edificio este de Arabia Saudí? Se cuelgan muchas películas, ¿no? Porque te hace... voy Sí, sí, pero en esa, en esa en especial la escena está súper bien hecha y. Tú ves, pero puente se haría Y el puente no me da miedo pues tío, yo me Igual digo, que tío. me tiraría de, paracaíd de paracaída Y no me da miedo Yo me monté un año, tío, en la bola de la feria En la bola de esa tirachina Tío, qué malo pasé Yo, yo con el, en la mira, feria acá, con el mi colera No podía ni moverlo, tío, de la tensión Mira, conmigo. yo no me esperaba eso Cuando eso pegó el, el, el, el, sí, la noche sí. me quedé descalzo, tío <risa> Se fueron a tomar por el culo yo, a mí las atracciones, las atracciones no me dan miedo, yo me monto y todo. Es que no, a mí lo que me da miedo es la inseguridad, que la gente haga cosas inseguras. Yo es que no sabía o que era yo, eso, yo, me dijeron, venga a montarnos, y estaba así y no había nadie. Y había una bola ahí enganchada en el suelo. No venga, no, montamos. A la que yo no quería bueno, pagar Cuando estaba 2000. montando yo empezó a llegar gente, yo diciendo no, no voy a hacer, no sabemos de qué suerte hemos tenido hemos sido los primeros. Iban a mirar, van a mirar. Claro, bueno, yo pensaba que iba a hacer la cola. Oh. Qué cateco. Pero en fin ya está la bola, la bola esa, que hay gente que se ha desmayado y hay, y hay gente que ha tenido orgasmo en esa, en esa bola. orgasmos en esa bola? Sí, sí. No, no lo, lo han visto. Un porque, ya te digo, yo cuando salí con los pelos, porque tenía el pelo largo también, salí con una melena así, metí la, la pierna, la metí en una botella o en, un, en un vaso de estos de litro. Lo <risa> perdido. Y la muchacha me dice, vaya a querer la cámara, que la la grabación. Ella, <risa> la grabación no la quiero. Pues bueno, chicos. Pues ya el viernes bueno, a ver bueno. que hacemos, porque ya nos queda un stream y no tenemos clases grabadas. Así que ya vemos qué hacemos, que subimos, jugando algo, haciendo cualquier cholaura ¿no? ¿Eh? O vemos algo, retransmitimos bueno, algo, o... lo que quiera, o ponemos un pride o algo, ¿no? Nos grabamos la, el stream y ya está, ¿no? ¿Sí o okay? qué? Bueno, pues Creo ya sí. Pues ya Vamos, está, viendo. chicos. Pues cuidaros. Buenas animaros se... todos. A la cama.